Ah, ponme el aplauso, Junior, que esta gente no sabe de eso. Perrita. Ella es una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar. Yes. Le gustan los ganta que la que es una, una mala, mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar. Le gustan es los ganta que la quite es una verdad? mala, mala, mala, mala, y te la voy a detonar. Yes. Le gustan los chukigantes que la <con> una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar. <con> ¿le gustan los que la chiquita es una mala y quiere que yo la detone, que los callejones ya misma prenda los blones. Para que yo se lo mete, ya me trajo los contones. Hay que darle más ya el respeto de los tiguerones Ya estoy destacado en el bloque los calentones Ella es una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar Le gustan los ganta que la quilla de una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar Le gustan los ganta que la de Una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar Le gustan los ganta que la de Una mala, mala, mala, mala, mala y te la voy a detonar Le gustan los que la del cuerpo con danza En busca de una popol y yo te declaro que esta vuelta a mí se me va a dar La tip es una mala te la voy a echar abajo para la pro si no la meto para la 4 doy esa en mi computo los chiquis mío que ninguno dicen que no y en el bloque van a vocear le dimos estoy de belicia que no se pongan para que ya está clara lo que parió ella es una mala mala mala mala mala y te la voy a detonar le gustan los chiquis que la es una mala mala mala mala mala y te la voy a detonar le gustan los chiquis que la chiquita mala mala mala mala mala y te la voy a detonar le gustan los chiquis que la chiquita Traperito oficial, el menor de Papadio, Dios, y uno produciendo, pegar para el mundo. Ganta el 22, 22 que en la familia, si lo de corazón no se hace. Vamos el 23 pa' constancia de tonar, que no es de boca. El menor de papa Dios, boca 3, derrete de la mariposa, mi doble bomba psicópata. Darling, mi tocayo, el mejor promocionando, que no es de boca. Suma teteo, de cuerpa el mundo. Adolfo, que lo queda, tu la gente de uno.